De Hurlingham. Lo conversábamos recién fuera de cámara con Adrián Delicio, el profesor responsable de la escuela que funciona en la propia universidad. Un dato para muchos revelador que de alguna manera vamos a intentar desentramar e informarnos al respecto de cómo esta escuela funciona aquí en la universidad. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, justamente la historia está en, en, en tus manos en este caso. ¿Desde cuándo, a partir de qué momento y por qué decisión una escuela y de qué características aquí en la UNAUR? Les cuento un poco. Estamos hablando de una escuela este, con muchas particularidades, así que hay que ir como este, contando varias, uh -huh. varias cuestiones de la escuela. La escuela es una escuela de formación profesional, es una escuela preuniversitaria, es parte de la apertura de 100 nuevas escuelas que se están desarrollando en este momento, tanto en universidades como por fuera de las universidades, con incluso algunas con hasta creación de los edificios. Una nueva modalidad que fue pensada básicamente o fundamentalmente tras la pandemia y, y pensando en la cantidad de chicos y chicas que abandonaron la escuela este, durante la pandemia o post pandemia porque la pandemia profundizó algunas, este, algunas dificultades uh -huh. y las, las, los temas por los cuales los, los y las estudiantes abandonaron o se aumentó tanto el aumento de el, el abandono de la escuela, perdón uh -huh. que, bueno, los temas son muchos no que claro. después podemos hablar de eso pero la cuestión es intentar desarrollar una modalidad de escuela secundaria que haga que los chicos y chicas de entre 15 y 18 años que hayan dejado su escolaridad, retomen de algún modo ¿no? en esta escuela, eh, esa posibilidad de terminar su escuela secundaria. Uh -huh. Entonces, es una nueva modalidad. Estamos hablando de una escuela de cuatro años, bajo la órbita del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, con una orientación profesional. Eh, y por primera vez, digamos, se formaliza eh, un título de escuela secundaria, técnica, con tres certificaciones de, de formación profesional. ¿Cuáles son esas tres? Mirá, hay, hay múltiples posibilidades, digamos, porque eh, terminás teniendo una orientación, un uh -huh. bachillerato orientado. Nosotros elegimos para nuestra primera orientación la programación, y dentro de la programación, o la informática, y dentro de la informática la programación, uh -huh. y dentro de la programación la programación web. Se trata de que los y las estudiantes tengan capacidades profesionales en, en, en un modo corto, a corto plazo. Y, y bueno, este, este, se trata de que sepan mucho de, de algo en específico, ¿no? Uh -huh. Y no un poco de muchas cosas. Es intentar que, que los y las estudiantes que dejaron su escolaridad, bueno, retomen bajo esta, uh -huh. bajo esta forma. ¿Y por qué decidieron hacerlo desde las universidades y por ahí no, no instrumentarlo desde las escuelas preexistentes o ya existentes? mira eh, el plan implica varias etapas. Eh, la primera etapa tiene que ver con la creación de escuelas, 100. Eh, entiendo por lo, que, por lo que me enteré, por lo que leí, que el proyecto eh, está pensado a 500 escuelas después. Uh -huh. Y después está pensado a 500 de, de reconversión. Estábamos hablando de mil escuelas. Uh -huh. ¿no? Que un poco trabajen la problemática... Que, que, que, que se da bueno en, esto, en esta cantidad de números esta escuela por ejemplo no es una escuela que se pueda masivizar, no, no es que podamos tener nosotros 500 estudiantes de un día para el otro uh -huh. son escuelas que salen a buscar sobre todo aquel que abandonó que claro. interrumpió su trayectoria por las múltiples causas uh -huh. que hay Perdón, ¿esto es un, una iniciativa de orden nacional? Es de orden nacional. Bien, sí. ¿Y, ¿y con cuántos eh, alumnos cuentan alumnos, alumnas? Mirá, la idea de la escuela, de, de, este, de este tipo de escuelas, es abrir eh, una coordinación cada 15 estudiantes, una comisión de uh -huh. cada 15 estudiantes. Sí. Nosotros arrancamos el 18 de abril la escuela. Eh, empezamos con 6 estudiantes. Hoy tenemos 40 estudiantes en la escuela, o sea que estamos trabajando en dos comisiones. Eh, la escuela funciona de de 14 a 18, en dos bloques de dos horas. Eh, a la una almorzamos, vienen a almorzar, eh, y después interrumpimos en el medio para hacer una merienda. Tenemos que hablar de una escuela que... Cambia. Que contiene, ¿no? Sí, que casos. cambia mucho la estructura. Uh -huh. ¿no? Aquí uh -huh. es una escuela, es la escuela, o sea, para ponerle algunos nombres, es la escuela de las experiencias, es la escuela sí. de talleres, uh -huh. es la escuela de proyectos, es la escuela donde se intenta que los y las pibas y pibes, a través del interés, armen, con, este, articulando áreas, distintos programas sí. que hagan, que puedan acreditar saberes. Claro. A ver, lo que estamos intentando es que acrediten saberes uh -huh. y que puedan en poco tiempo estar trabajando y además vinculados al mundo de la formación, de la, de la continuidad formativa. Entonces, mí, esto sí. dentro de una universidad uh -huh. es ideal, porque... Claro al menos en la UNAUR, yo te voy a relatar la experiencia de la UNAUR, sí. nosotros cumplimos siete meses, entonces, recién estamos como, como aprendiendo mucho de qué se trata, mm -hmm. pero es una escuela que, que es multiedad, que no, no, no, no es gradual, no está dividida por, por años, sí tienen el plan cuatro años de trabajo, pero bueno, hay, hay como, como un alcance articulado entre universidad y escuela, mm -hmm. entonces la escuela está en la universidad y la universidad está en la escuela, y los pibes y las pibas que vienen aquí utilizan todas las posibilidades. Todos los recursos. Que tienen. Al menos de eso es lo que estamos intentando. Claro. Y Adrián, eh, en esa dinámica de la matrícula, ¿cómo se han comportado respecto a quienes ingresaron, se sumaron, paulatinamente esto fue creciendo? ¿Han permanecido en este sistema? Mira, nosotros arrancamos yendo mano a mano con las familias, yendo, trabajamos con, con las escuelas secundarias de Burlingame, con, con la inspectora distrital con la inspección de psicología y con los equipos de orientación. Eh, a medida que se fue ampliando uh -huh. este trabajo, sí. eh, bueno, ya pudimos tener mucha más llegada. Al principio íbamos puerta por puerta, sí. íbamos a las escuelas y decíamos, bueno, ¿quiénes son las y los estudiantes que hacen muchísimo que no vienen? Que la escuela secundaria intentó, no, hizo uh -huh. todas las pruebas posibles, pero bueno, por alguna razón están fuera del sistema. Entonces fuimos a buscar a esos chicos y esas chicas. La verdad... Es que la universidad ha tenido esta posibilidad y los pibes y las pibas están viniendo. Uh -huh. Están viniendo casi todos los días. No, es, a ver, no son trayectorias que se caractericen porque vienen todos los días a la escuela, porque algo pasó que hizo que no claro, vayan. Claro. Entonces nosotros estamos trabajando en modos eh, de que no tenga que ser la continuidad educativa la garantía de que puedan terminar su secundaria. Uh -huh. Entonces sabemos que hay chicos y chicas que trabajan, eh, sabemos que hay chicos y chicas que cuidan a sus hermanos, sabemos que hay chicos y chicas que tienen dificultades de salud, eh, bueno, u otras cuestiones que hacen que, que, que sea bastante discontinua la trayectoria. Entonces hay un trabajo que hay que hacer, por eso las comisiones son cada 15, uh -huh. por eso no se claro. podría pensar esto en modo masivo, digamos. Y sí, si no tenés que ir replicando la cantidad claro. de equipos uh -huh. que tenés para ir desdoblando comisiones. Claro. Pero la verdad que para contarles... Después de siete meses, nosotros tenemos una cantidad de estudiantes que vienen, uh -huh. que, que se revincularon con el sistema, que están en la escuela, que están en este sistema de escuela, que, que es un sistema que rompe bastante la estructura. Nosotros salimos mucho, tenemos muchos talleres, eh, vincula nos vinculamos a talleres deportivos, nos vinculamos a talleres culturales, ¿no? intentamos uh -huh. hacer vínculo de sí. la trayectoria con todo lo que tiene la universidad. Entonces... No te vas a encontrar con el formato de venir a que uh -huh. tengas clases. Sí hay clases, sí. por supuesto sí, que hay sí. clases, pero una o dos veces a la semana eso siempre cambia. Es una escuela de experiencias por lo que le tocó vivir a todos los que forman parte, que como alumnos, alumnas se suman. Y también para ustedes, me imagino. ¿Cómo, cómo prepararon el terreno sabiendo que había algunas certezas con las que se iban a encontrar, pero que otras se las iba a develar la realidad? mira en principio... El, el ser preuniversitario sí nos da cierta autonomía. Eh, con esta autonomía nosotros construimos un, el proyecto institucional, el régimen académico, los planes, uh -huh. eh, siempre bajo la órbita del INED, por supuesto, sí, claro. y Ministerio de Educación de la Nación, porque vamos a otorgar títulos secundarios. Eh, pero esta um, autonomía, bueno, te despierta, te despierta mucho interés como docente, la mayoría de los y las docentes que hoy estamos trabajando en estos ámbitos, primero que somos, la mayoría somos graduados y graduadas de la universidad, eso nos da como una matriz uh -huh. de discusión en donde nos encontramos, ¿no? con cuestiones que, que, creemos que, que creemos que la escuela tiene que ir cambiando y que la escuela está cambiando, no, no somos solo nosotros los que pensamos esto, digo, entendemos que es una discusión muy abierta y en la que, Cualquier directivo va a estar de acuerdo. El tema es, bueno, tener los medios y, y, y, y también lograr trascender aquellos cambios que uno dice que tiene que haber, pero que después cuando va al aula a veces replica. Entonces hay una tensión permanente entre, bueno, cuál es el modo, cuál es el modo, cómo crear las condiciones necesarias para que esto ocurra. Y hay un, un punto central que es eh, el docente. Claro, sí. y, ese, y ese trabajo docente, digo, en, en estas cuestiones de que cada uno recibirá las experiencias que les toca recoger, de los alumnos, de las alumnas, ¿cómo lo van enriqueciendo? ¿Cómo lo van compartiendo para definir sí. también políticas de acción? Y hay una secuencia de encuentros, de reuniones que hacemos, digamos, nosotros decimos que esta es la escuela de los tres tiempos. Vos tenés que tener tiempo para estar dentro de lo que sería el, el espacio áulico, tenés que tener tiempo para trabajar mano a mano con los y las estudiantes, uh -huh. porque es necesario, sí, porque... Claro. porque hay, hay que hacer mucho apoyo de la trayectoria y eso implica un mano a mano fuera del aula uh -huh. en un segundo tiempo que hay que tener. Sí. Y después hay un tercer tiempo que es el institucional, sí o sí te tenés que reunir. Nosotros estamos ahora concretando encuentros una vez por semana, bueno, ahora hay que evaluar, ¿no? claro. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo va a ser evaluado cada uno de estos chicos y estas chicas? ¿Cómo hacemos para que estos trabajos que están realizando se consoliden y, y podamos decir, bueno, un chico que vino a esta escuela y que tenía en su escuela anterior tercer año aprobado, acá entró en un primer año, que nosotros tenemos que encontrar las herramientas para poder decir, bueno, tiene acreditada toda esta parte de la trayectoria. Eh, bueno, es una mezcla de escuela y de universidad. Sí, un desafío, además, imagino, Uf. por el hecho de que justamente esa evaluación no sea un punto de partida de un posible nuevo abandono. No, bueno, hay que trabajar mucho con el interés, ¿no? Claro. O la curiosidad, en principio, uh -huh. pero, el, pero mucho sí. el interés. Después se abren montones de opciones que recién estamos aprendiendo. Digo, claro. hay estudiantes hoy que están yendo a una clase de pedagogía 1 universitaria porque les interesó algo uh -huh. y los uh -huh. invitamos. Bueno, a ver, claro. si te... y hay estudiantes que vos descubrís que tienen una línea sobre la física o sobre la química muy importante. y Entonces, de a poco los vamos invitando a ver, vení a escuchar qué te parece esto y capaz que están en una materia de universitaria, claro, este, claro. Una, una hora por semana, dos horas por semana, y dicen, uh -huh. Opa, esto hay algo acá que me interesa mucho, y empiezan a tomar otros gustos. Pero bueno, es, es un cambio estructural importante para, para la escuela. ¿El cuerpo docente está compuesto por docentes de, de, de estas orientaciones o es más abarcativo, más amplio. Sea, el, el, eh, el cuerpo docente está compuesto por, por digamos, dos espacios. Uno es el de la formación general La escuela en principio tiene lengua, matemáticas, uh -huh. sociales y naturales como formación general claro. Tenés la formación profesional Que, que en este caso claro. es, es programación Y después tenés inglés que hace como, como un vínculo entre las dos Más allá de que todo es articulado e integrado sí. eh, Porque el inglés tiene la tendencia del de, estudio del inglés Pero también el inglés técnico para favorecer la formación profesional. Vale. En ese conjunto nos desarrollamos. Eh, cuatro horas nos pareció que era el máximo de horas que le podíamos proponer a un estudiante de estas características, en principio, que, que venga a cursar. Y la verdad que es, me parece que está bien. Más horas, uh -huh. no sé si hubiese sido adecuado. ¿Cuatro horas cada? Todos los días. Todos los días. Y después tenemos la, la posibilidad de que hagan otras actividades y acreditamos. Tenemos un sistema de créditos. Entonces, aquí no hay educación física, claro. no hay arte. Pero tenés todas las actividades culturales de la universidad, tenés todas las actividades deportivas de la universidad. Y eso eh, le aporta. Claro. Entonces el estudiante que se anota, se puede anotar en uh -huh. dos actividades culturales, en dos actividades sí. deportivas, eh, va sumando créditos una línea, ¿no? una uh -huh. sumatoria de créditos, tiene que sumar 150 créditos a lo largo de su trayecto. Y bueno, y ahora hay estudiantes haciendo ajedrez, o están haciendo tiro al blanco eh, con arco y flecha, o están haciendo un arte marcial, o están haciendo funcional, o bueno, o van a hacer muralismo, uh -huh. eh, o van a tocar en la orquesta. Recién hablabas de, definías en un momento usabas la palabra vínculo. Y esta iniciativa también vincula de un modo más abierto a la universidad con todo el entorno, sí. no solo con, con la comunidad académica. Sí, hay que resaltar esto, ¿no? cualquier escuela lo piensa. La verdad que hoy eh, el, el vínculo es un desafío sobre el cual me parece que se construye cualquier propuesta pedagógica. Esta es una escuela de cercanía y la verdad que es una escuela que que cuando vos la desarrollás, te encontrás con, con un montón de capas en las que tenés que intervenir. Uh -huh. Digamos, nosotros como escuela, eh, en este caso estamos trabajando con salud, con eh, hacerles el DNI al que no lo tenía, con vacunar al que no estaba vacunado, con, este, con el boleto estudiantil con ver si están en el progresar o no están en el progresar. Hemos creado una línea propia de la universidad, porque acá tenemos chicos y chicas menores de 16 años que no tienen acceso al progresar. Claro. Entonces la universidad acaba de crear una línea de, de beca para igualar esa inclusión. Entonces estamos siempre como... Digo, la verdad es que en este sistema lo hace la escuela también. Sí, sí. Pero digo, la universidad me parece que, que, que tiene esta posibilidad, desde la autonomía lo hace como... Como más práctico, me parece. Uh -huh, ¿no? sí. Entonces vos creas una red... Y vinculas eh, esos recursos. Sí, totalmente. Uh -huh, totalmente uh -huh. digamos La verdad es que hay chicos y chicas que tienen problemas o problemáticas que hay que abordar. Uh -huh. eh, y entonces vas como, como tratando de estar en, en todos los espacios. ¿no? ¿Y cómo siguen en esa búsqueda, en esa detección de casos que existen? Mirá, lo que nos pasa ahora es que no... No estamos saliendo a buscar a las y los estudiantes porque la verdad es que vienen. Ah, bien. Uh -huh. Entonces ya tenemos una cantidad de entrevistas este, realizadas para el año que viene. Es una escuela de puerta abierta, se ingresa casi todo el año. Claro. Ahora hace poco decidimos no hacer más ingresos porque nada, se viene el cierre sí, del claro, año y la claro. verdad que ingresar uh -huh. estudiantes nuevos siempre es, un, siempre es un tema al que hay que dedicarse. O sea... Incorporar a dos o tres estudiantes a medida que todo va pasando sí. te obliga a reconstruir lo grupal incluso. Claro, Entonces, claro. Lleva, mucho, uh -huh. lleva mucho detalle la escuela, sí. el trabajo de la escuela. Eh, pero bueno, ya tenemos pensado, a ver, lo que estamos viendo es abrir una nueva orientación eh, para el año que viene, va a haber un segundo año, que después determinaremos que es un segundo año o lo estamos determinando. Una nueva orientación que quizás esté más vinculada... Este, o alimentos, uh -huh. o, o a la ingeniería. Estamos en estudio de ver cuáles son esas posibilidades y la verdad es que sería genial sí. poder ampliar Marcelo. Eh, la pregunta, eh, fondos propios de la universidad, eso que vos dijiste, eh, y la segunda, eh, ¿en qué horario se maneja? Bien. Eh, la escuela funciona, o sea, estos son, son fondos nacionales, ¿no? Eh, que financian en principio el, la estructura de la escuela. Después la universidad claro. este, es la que toma parte y termina de completar ¿no? y ampliar eh, todo lo que es financiamiento. Uh -huh. eh, y algunas cosas que las hacemos también por convenio. ¿no? Hace poco hicimos una jornada de salud en la universidad para los estudiantes. Vinieron 40 estudiantes, uh -huh. hicimos una jornada de salud que duró todo el día. Y bueno, ahí están los recursos también del municipio, puestos en función de, de la salud de los estudiantes y los ¿En estudiantes, qué horario ¿no? se desarrollan las clases? La escuela se desarrolla sí. de 14 a 18, uh -huh. con la posibilidad de un sistema de ticket eh, que vengan, vienen a almorzar, y la verdad que vienen a almorzar. Y, y también tenés esto en la universidad: hay estudiantes que vienen a las 10 y media de la mañana claro. y pasan el día, pueden estar en la biblioteca, pueden utilizar las computadoras, ¿no? pueden hacer actividades, esto que te decía, actividades sí. culturales. Eh, actividades deportivas. Y después hay en algún plazo también estamos pensando acciones sociocomunitarias porque la universidad sale mucho a los barrios y uh -huh. tiene actividades de, no sé, jugotecas, alfabetización. Eh, entonces En los clubes. Entonces nos, nos imaginamos también uh -huh. que en, en, en un tiempo, ¿no? de acá a un tiempo, los y las estudiantes sean parte de esas acciones claro. también sociocomunitarias uh -huh. y que eso les acredite también ¿no? que es un saber sí. entonces que les sume créditos uh -huh. y quizás hasta una manera también de llegar a esos barrios de donde provienen muchos de los es estudiantes así, ¿no? es un totalmente. vínculo bien abierto eh, Adrián, por último, vos hablabas en un momento del tema de evaluación eh, ¿y cuánto se juega de parte de ustedes de los docentes también en el por ahí la palabra no es la precisa pero el resultado de esa evaluación ¿qué tan pendientes están ustedes de eso? Mirá, eh, es toda una experiencia en este momento. La verdad que, que si, si pusiésemos a la escuela en función de fases, diríamos que la primera fase es un éxito total, porque uh -huh. los pibes y las pibas vienen claro. y han recuperado su, su, su inclusión eh, sistemática. Ahora, después es un desafío lograr que se apropien del, de, del acto del, del de, de querer aprender, digamos. Uh -huh. ¿no? Y nosotros sí. y nosotras estamos siempre pensando cómo es... Entonces, la enseñanza de la escuela. Eh, así que, la verdad es que el fin de año nos agarra con, pensando cómo llegamos al, al final de diciembre con, estas tra con las trayectorias, sí. además hay muchas trayectorias diferentes. Claro, claro. Y cómo queda eso enganchado a febrero, que es donde va a haber continuidad eh, de la escuela. ¿no? Ya un segundo año. Bueno, Hay estudiantes que, que, que habían abandonado la escuela que están en condiciones de terminarla muy pronto la escuela. Bien. Por los saberes que tiene. Y hay otros que y otras que van a necesitar uh -huh. otro tipo de trabajo. Así que Ahí estarán es todos. una respuesta medio abierta. Sí, claro. Pero claro. bueno, lleva muchísimo, muchísimo sí, sí. trabajo, muchísima discusión. Nosotros somos una escuela preuniversitaria que depende del rectorado, sí. pero que trabaja con la Secretaría de Extensión de la Universidad y con la Secretaría Académica el, el, el pensar la escuela, ¿no? Entonces es una escuela que todo el tiempo se está pensando. Digamos, nosotros hacemos reuniones con la Secretaría Académica para, para pensar mucho el, el, lo pedagógico. Uh -huh. Y después hacemos muchas reuniones con la Secretaría de Extensión o a, también con a, o ambas, ¿no? claro eh, Bueno, el rector es parte... De... Hay mucho interés porque somos todos docentes. Entonces sí, digo, claro. el rector en este momento, el rector en ejercicio, digo también es un docente. Claro. Que cuando vos te plantean las características de una escuela así... Es un Aunque parco. sea un rato, siempre viene, ¿no? Claro, a ver, bueno, claro. dale, yo quiero claro. discutir también esto. Uh -huh. Y de ahí han salido como, como muchas cuestiones importantísimas en la escuela. ¿Adrián, ¿de docente de qué? Yo soy docente de educación física, hace, uh -huh. recibí en el año 90. Eh, después hice psicología social, después estudié educación ambiental y luego hice la licenciatura un uh -huh. postítulo de la universidad, que es un poco el que me ayudó a tener las discusiones necesarias sí. como para, me parece, poder estar en estos espacios. ¿Y, ¿Y cuánto se parece esta experiencia a las anteriores que tuviste como docente? mira esto se parece mucho a aquello que uno se la pasó discutiendo que quería que pase. Uh -huh. ¿No? Me parece que en los espacios de formación, en estos espacios de formación, las universidades públicas, el conurbano, por ejemplo, Está bien instalada esta discusión, uh -huh. es clave, viste es, sí. es, es vertebral. Uh -huh. Y aquí nos hemos juntado muchos, la cantidad de, de graduados, por ejemplo, de la licenciatura que hay. O de lo, bueno, las discusiones siempre han estado dando vuelta alrededor de esto, ¿no? Bien. ¿Cómo debería ser entonces la secundaria? ¿Qué cambios son necesarios estructuralmente? Ahora, distinto es tener una escuela que tiene mil estudiantes. Entonces, esos cambios que vos querés implementar, bueno, llevan sí. muchísimo sí, tiempo, sí, mucho claro. esfuerzo, uh -huh. ¿no? O sea, esto no le quita el mérito al alumno. Al no, no, por el contrario, es una experiencia es una secundaria. Nosotros claro. hemos podido arrancar medio de cero con todos los recursos de una universidad, con todo el potencial uh -huh. que tiene una universidad para, para pensar un proyecto pedagógico. Entonces me parece que, que, que es eso lo que está ocurriendo. Y bueno, y lo mismo está haciendo Moreno, y lo mismo está, está pasando en San Martín. Entonces empieza a suceder que las universidades, bueno lo toman ¿no? uh -huh. y empiezan a hacer este desarrollo. Ahora estamos pensando, pensando no, porque ya está concretado, vamos a abrir un fines universitario. Uh -huh. Salió el llamado a fines universitario la Unibur va a abrir un fines universitario. Entonces, Bien. también pensá que un chico, una chica que dejó mucho tiempo a la escuela, tiene 17, dentro de un año y medio tiene 18 y pico, casi, o, o 19, Y capaz que puede terminar por el fines. Entonces empieza a uh -huh. abrir... La, todo el, el marco de posibilidades que está ofreciendo la universidad para Bien. pensar una secundaria. Bien, Bien hoy nos asomamos, así muy humilde y someramente, a la experiencia de la escuela que funciona en la Universidad Nacional de Urlingam. Algunos detalles que Adrián Dilicio nos planteaba también nos alientan a un futuro encuentro para empezar a definir también esta, esta iniciativa del FINES y, por supuesto, también trazar un panorama de lo que venga para el año que viene en base a la experiencia de este año 2022. Adrián, muchas gracias por tu no, tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad que un gusto.